Chicos, bienvenidos de vuelta ¿Sabíais que ha sido añadido dentro del juego uno de los nuevos jefes en el mapa? Ahora Wolverine está en nuestro juego Si no lo sabíais, es que no viste el directo de ayer No lo viste, oh fuck pero al parecer, su aparición es diferente en cada juego. Además, este nuevo jefe lo encontraremos caminando por los alrededores del mapa de Fortnite en todos y cada una de las partidas. Pero... ¿Dónde es que podemos encontrarlo? ¿Y dónde es que finaliza su recorrido? Me he introducido en el juego de Fortnite y he seguido al jefe Wolverine durante toda una partida. Simplemente para ver dónde es que se dirige si nadie logra matarlo. Y descubrimos dónde es su ubicación secreta. Así que chicos, recuerden usar el código de neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. ¡Yao! Está feo pedir, lo más feo es robar. <risa> Creo que era al revés, eh, pero bueno, da igual. Sígueme en mi Instagram, que lo tienes justo aquí, y envíame tu captura usando mi código MrDeneox y te publicaré en mis redes sociales. Gracias a todos los que apoyáis el canal, os quiero mucho y pronto os traeré una nueva sorpresa para toda la Neox Army. Ok chicos, bienvenidos, bienvenidos. Tal y como pueden ver, estamos buscando a Wolverine ahora por el mapa. Que tampoco es tarea sencilla encontrarlo, la verdad. Estaremos persiguiéndolo y viendo dónde se dirigen sus momentos más íntimos, tratando de averiguar dónde es que Wolverine para a, a descansar, o a dónde se dirige. Ahora se encuentra caminando por nuestra isla de Fortnite dando vueltas y tenemos que encontrarlo. Ese es el primero de los desafíos. Hay actualmente en el mapa dos ubicaciones clave donde Wolverine parece que tiene el spawn. Una de las ubicaciones es justo en Pantano y la otra en Alameda. Parece que estas dos son las ubicaciones donde los jugadores han logrado encontrar a Wolverine la mayoría de las veces. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Lo tenemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos encontrado a Wolverine! Es de las primeras veces que me lo encuentro en el juego. ¿Deberíamos matarlo? ¡Oh, a lo mejor no. Si no, no podremos perseguirlo. Oh, shit. No. Déjame, no, no, no, no, no. Por favor, no, no, no, no me ataques, ostras. No, realmente fuerte. Déjame tranquilo, bro. Aquí parece que no puede subir. Vale, al parecer, hemos seguido intentando perseguirlo por el mapa. Se dirige a algún tipo de lugar todavía desconocido para nosotros Este chico realmente es una pesadilla encontrarlo eh, Está jorobado y en la más penumbra de toda la isla de Fortnite Se esconde bajo la sombra de los árboles de Weeping Woods ¿Dónde te diriges? Wolverine, quiero saber las respuestas, bro, quiero saberlas Wow. Estamos realmente muy cerca de él ahora mismo No sé si deberíamos estar tan cerca Creo que puede enfadarse pronto Vamos a mantener la distancia con él Pero sin perderlo de vista Parece que Whipping Wood Se ha convertido en el nuevo hogar de Wolverine Esta temporada Está totalmente repleto de marcas con sus garras por todos los lados. Absolutamente lleno de ellas por todas partes. Así que Wolverine y Alameda tienen algo en común. Estas dos cosas. Y podríamos probar al final del video. Enseñaros todo el recorrido que ha hecho Wolverine con líneas trazadas en el mapa. Creo que... Deberemos... Creo que... Averiguaremos dónde es que se dirige y qué es lo que está buscando por esta zona tan tenebrosa. Mientras estamos persiguiendo a Wolverine por los alrededores de este lugar, déjenme enseñarles cuál es mi teoría acerca de todo esto y la que más lógica tiene. Así que mi búsqueda, justo en esto, me revela que Wolverine no nos está dando una tarjeta cuando lo matamos se ha convertido en el único jefe de Fortnite que no nos da una llave para una bóveda cuando lo matamos. Jamás hemos tenido un personaje así moviéndose alrededor de nuestra isla. No, no, no, no, no. nunca tuvimos algo así. Sino que todos los jefes actuales de Fortnite están en su propia base, pero no se suelen mover de la base para nada, y menos sin ser alarmados por alguien. Wolverine es actualmente el único jefe de Fortnite sin su tarjeta y sin su bóveda. Por eso es que se encuentra dando vueltas por el mapa. Está oliendo la tierra del mapa tratando de averiguar cuál es el lugar donde seguramente no estará su bóveda, pero sí su base secreta. Y ya sabéis, su lugar misterioso. <risas> ¡Ey, ey! ¡Se ha girado! ¿What? ¿Dónde vas? Estaba viniendo por aquí y de repente ha girado de nuevo a otro sitio ¿Qué pasa? O sea, no tiene un tracking fijo Estoy viendo que más o menos va por donde quiere Parece que se mueve a su antojo oliendo con su olfato por donde se dirige eh... <risa> Acaba de pasar por aquí en medio ¿Estamos locos? <risa> Acaba de atravesar esta casa What the fuck? Estoy flipando, es mentira ¿What? ¿Hola? ¿Es, es, es, ¿Qué? Parecía que se iba, pero de repente vemos que ha atravesado esta casa ¡Yo! Parece que realmente podría tratarse del lugar secreto de Wolverine En algún sitio tendrá que dormir ¿Y por qué esta cabaña? Se lleva aquí desde el principio de la temporada... C capítulo ¿Hola? ¿Qué es lo que Wolverine tiene aquí escondido? ¿O por qué Epic Games ha decidido que este lugar sea la cabaña? No lo sé, bros. Hemos tratado de juntar todos los puntos. Y parece que hemos descubierto dónde es que se mueve generalmente Wolverine en las partidas. Al parecer, siempre termina su camino en la cabaña misteriosa. Estoy totalmente seguro de que todavía faltan easter eggs por descubrir de Wolverine. Y que probablemente... Traigan nuevos secretos muy pronto al juego Así que no pueden perderse nada de todo lo que estará llegando a Fortnite próximamente Activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video Y deja tu poderosísimo like que eso apoya muchísimo este tipo de contenido Si llegaste hasta el final del video Coméntame en los comentarios Pedazo de video En los comentarios para yo saberlo Y darte un corazao Espero que les haya encantado el video Nos vemos en el siguiente video familia